Hola amigos del canal Y también a los navegantes Que me encuentren por casualidad Hoy vamos a jugar A otro juego de terror En el que Bueno, vamos en nuestro coche Y se avería Al lado de una granja Y Se supone Que esa granja Pasa algo, que casualidad Pero bueno ese pueblo aquí está el coche ya averiado que se ha puesto aparcado aquí al lado de la granja y bueno pues, a ver hemos pasado el túnel el coche no un coche es una furgoneta está aquí y bueno aquí parece que hay una caseta parece que hay eh, parece que es un, alguien con un hacha pero desaparece de ¿vale? son efectos ópticos y vemos una linterna ¿Vale? la hemos cogido ¿Vale? A en estos juegos normalmente la F vale para esto perfecto la hemos alumbrado el ¿Vale? furgón es ¿Vale, bonito poner la marca, yo no lo conozco sea americano puede ser un Dodge y Dios! ¿qué es esto? aquí está la basura madre mía jugando a esto y de noche propiedad privada y esto precaución hay una criatura peligrosa en el área todos los visitantes deben de irse lo más rápido posible por su propia seguridad no sé en inglés dice una criatura no me ha dado tiempo a leerlo bueno, vamos a ver vamos a entrar a la granja bueno lo de granja no sé porque aquí hay vallas hay árboles de todos tipos, hierbajos. ¿Qué es eso? O se ha caído una rama. Bueno, lo que decimos: una granja en la que no sé qué es lo que hay sembrado. Se oyen voces. O como quejido o algo. Aquí está la granja. Aquí hay una luz. A ver, vamos a probar aquí. Yo cerré la puerta. La linterna estaba apagada. Han pegado porrazos. Dios, cerdo. Corriendo. Dios, qué susto. A ver, una caja fuerte. Está cerrada necesita la llave vale vamos a por la llave a ver dónde vamos a por la llave aquí hay otra luz y se ve como un montón de de herramientas ¿Eh? esto es una barricada vale vámonos una barricada ¿Por qué una barricada? Venga Se oyen truenos Aquí hay una luz Y aquí Otra caseta sangre hay sangre oh, oh, no los cerdos que ropa sucia y aquí hay un baño pero hay una luz hostias un muerto de un hacha clavada pero mira esto brilla una llave Antes dijo que hacía falta una llave Por aquí Vamos a, ver. a ver, ver No, esta llave no es ¿Será en la granja? Vamos a ver. La entrada Mira, por aquí A ver Madre mía de la arañas de contador, de la luz, no hace nada, que no hay nada, una puerta, está abierto, hay luz, pero de, de, un, de una cosa de esta, de aceite o de algo, una una estufa, y una tele que bajo arrojo que eh? está que ha sido no se ve el muerto ¿Una tele no La tele. se apaga se enciende una cama hay alguien no hay nadie y esa pose ¿Qué coño era eso? Uf, una especie de fantasma o algo. Madre mía. Se oye llorar, pero.. A ver. La estrutura. la llave. Necesitas la llave. ellos ¿Eh, mira una mujer ojo, que se la han llevado para adentro pero qué? demonios yo está lleno de sangre tiene algo brillando aquí yo está hecha polvo la llave ¿Para qué servirá esta llave? Me imagino, me imagino que para la caja fuerte esa no puede ser otra. Dinamita O sea, la hemos cogido vamos no? ¿Dónde vamos? A ver Aquí están los cerdos La granja Y el muerto A ver, el muerto Había visto un sitio ahí con cosas Vamos a ver Era por aquí Vamos a sí, Por aquí Ostras, la dinamita Se ha puesto la dinamita Un túnel Está cerrado La madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios por descargar el juego Y es una demo Y se ha quitado Es una demo ¿Eh? Es una demo pero es buenísimo Si esto es así Y luego sigue Le doy un 9 sobre 10 No puedo decir ya no juego más Sino que voy a jugar otra vez Si consigo averiguar lo que es y bueno el juego más sorprendido pero la verdad que es un poco intuitivo pero bueno está bien no le sobre así que espero que le haya gustado revisen la lista de reproducciones que hay y sin más pues le digo chao y hasta la próxima ah, y saludos pues, a los suscriptores a todos los que me escriben cosas para que evolucione y, y vamos a intentar seguir pasándolo más y este juego ha sido grabado de noche, vaya, vaya, vaya, hasta la próxima.